Hola amigos, buenas noches y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, hoy tenemos un tema bastante controvertido, ya hemos hablado muchas veces sobre el señor George Soros y hoy volvemos a la carga, volvemos a la carga con este tema por un motivo y una razón pues bastante importante. Espero que se me oiga bien, que sea el sonido correcto. Yo creo que sí, que no hay ningún problema de sonido. Uno de los motivos importantes que yo veo en todo esto, en todo lo de lo que concierne al señor Soros, es eh, como indica el título de hoy: Soros en Latinoamérica. Parece ser que Soros eh, no está en ningún sitio, pero está en todos a la vez. ¿Qué puede pasar en el futuro? Y vamos a hablar un poquito de política y economía, que es lo que, eh, lo que Soros en sí trata. Política y economía. Muchos que lleguéis nuevos a este canal con, con este tema, pues tenéis aquí pues, una lista de reproducción donde hablamos de, pues, bueno, del señor Soros y podéis, eh, en este caso podéis consultarla y si no, la buscáis directamente entre los vídeos de En busca de la verdad. Uno de los, eh, de los temas que están ocurriendo en Europa, y ahora veréis por qué Soros ya va a fijar completamente su mirada y su vista en, eh, en Latinoamérica, aunque ya ha hecho de las suyas, evidentemente, pero son el tema de los gobiernos. Eh, progresistas ¿eh? Vamos a ver La Open Society Esta sociedad abierta Que es como ¿Cómo se llama la, la sociedad abierta? Que parece ser que es como una fundación, una ONG, pero que el señor Soros utiliza para hacer sus desmanes, es decir, sus más y sus menos, y poder negociar con muchos gobiernos. Y cuantos más gobiernos y gobiernos dictatoriales sean, mucho mejor. Porque es más fácil. Go, eh, negociar negociar con un dictador que negociar con un país donde hay un sistema pues, democrático, un sistema de elección de presidente, un sistema de urnas, un sistema que está todo perfectamente o se intenta que esté perfectamente controlado y legalizado. Es más fácil hacer eh, tratos como por ejemplo con Maduro. ¿vale? Maduro se sabe que también ha sido eh, pues, eh, artífice de, de esa parte del narcotráfico que ha influenciado a Colombia. Esto lo sabemos todos, esto no es nada nuevo. Y que Colombia pues, ha tenido pues, que hacer pues, un proceso de paz con las FARC y bueno, con otras eh, facciones incluso dentro de la misma. Vamos a hacer un poquito de memoria, muy rápido. Sabemos que Soros fue el... ...el que ideó la caída, la devaluación de la moneda británica, eh, ayudó a la caída del régimen de la URSS, de la Unión Soviética y de la Europa del Este... ...siempre financiando grupos activistas de dudosa reputación y con financiación del señor Soros. Hace poco tuvo mucho que ver con el desbarajuste que hubo en Grecia, esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta... También intervino en Hungría y, eh, por ende, pues en todas estas, eh, eh, podemos decir, eh, sublevaciones o como queráis llamarle, eh, por parte de algunos países anexos a la ex Unión Soviética. Eh, eh, también vemos cómo el señor Putin eh, le prohibió la entrada y cerró pues, algunas de sus empresas y de sus filiales en Rusia. En Hungría, pues tiene prohibida la entrada. Luego vemos cómo Soros aparece en los papeles y documentos famosos de Panamá, ¿Mm? también. Eh, es, es muy curioso porque el señor Soros lo, lo que siempre ha intentado ha sido eh, despenalizar las drogas. De hecho, fijaos es así, que hay varios gabinetes jurídicos eh, ordenados por Estados Unidos, por el gobierno, no por el pueblo de Estados Unidos, evidentemente, sino por el gobierno del señor Donald Trump, que anda detrás de la pista de todas las transacciones que pueda hacer George Soros. Esto es importante. Luego eh, tuvo mucho que ver con el fraude electoral de Venezuela y veréis cómo se hizo. Una de, de las personas que que contabilizaba ¿no? estas empresas paralelas que ha utilizado Maduro, y en fin, para el, el voto telemático, para todas las cosas que han hecho allí en Venezuela, pues eh, uno de los socios eh, de Soros era el que estaba detrás de todo esto. Sabemos que Soros está detrás de Maduro, por supuesto, y detrás de los gobiernos, ...de Fidel Castro, de Castro, de los, de los Castro de Cuba. ¿Mm? Eh, el narcotráfico de Colombia, pues bueno, no quedaría muy allá... ¿eh? ...y también sería Soros el que estaría así. Es, es muy... ...es muy curioso porque... ...¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a lo que está pasando. Se refresca un poquito la memoria con todos estos datos. Son datos que podéis consultar. Son datos que están a la mano de cualquiera de nosotros. Pero es muy curioso porque en Europa ya se le está acabando un poquito eh, pues todas sus eh, artimañas porque ya desde, el año, desde los años 90, desde los años 90 el señor Soros ha estado haciendo de las suyas empezando por la caída de la moneda británica, luego por todo lo que os he relatado aquí hace un momento y parece ser que los gobiernos europeos ya se han dado cuenta y evidentemente lo que van a hacer y lo que están haciendo en esta Europa tan vieja es polarizarse, radicalizarse, pero, cuidado, no se está polarizando ni radicalizando hacia los gobiernos socialistas, ni mucho menos comunistas, sino que se están polarizando hacia los gobiernos de centro-derecha y en alguno de los casos, como puede ser Austria, pues, de la más allá del centro derecha. No los voy a calificar de extrema derecha, porque la extrema derecha pues sería algo ya arcaico y del pasado eh, del pasado siglo XX. Con lo cual, aquí, según eh, las necesidades políticas y económicas que están aconteciendo en Europa, se pues están haciendo pues una serie de cambios y polarizaciones. Algunos le puedes llamar populismos, se puede llamar populismo o se puede llamar de la manera que queráis. Pero de la forma que podemos eh, calificar los gobiernos europeos es que más bien se están volviendo más conservadores. Y esto eh, supone pues, un grave problema a las hazañas y aventurillas del señor Soros. De hecho, aquí ya se ha intentado en España, sabemos que España es un laboratorio de gestación eh, para el resto de Europa y, por ende, extensible a Latinoamérica, con el tema de, lo, eh, de los separatistas eh, de Cataluña. ¿vale? Estarían pues, bueno, financiados también por la Open Society Foundation, que tiene su sede en Barcelona. No la tiene en ningún sitio más, solamente en Barcelona. Y, de hecho, hay empresas paralelas o fundaciones paralelas que han eh, ayudado a la financiación económica de todo esto que está pasando. De hecho, aquí en España está habiendo ya un proceso judicial a los separatistas eh, catalanes para, bueno, esclarecer y condenar a unos y a otros. Pero no vamos a entrar en ese matiz, eh, por decirlo de alguna manera, no vamos a entrar en ese matiz político de España y nos vamos a trasladar concretamente a Latinoamérica. Latinoamérica sabemos que es un eh, continente, eh, lo que es la parte centro y sur, incluso Norteamérica, por parte de México. Eh, se sabe que eh, México, en este caso, pues también estaría afectado por el tema del de señor Soros. Y veréis por qué, porque hay datos muy curiosos, ¿no? Como por ejemplo, eh, hay una acusación que hizo Donald Trump, ¿no? a, a Soros eh, de financiar las protestas contra su candidato a la Corte Suprema, que fue Brett Kavan Kavanaugh, o Kanaut, no, no sé cómo, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, Ket Navaut, es un nombre muy raro. Eh, bueno, eh, Brett... Un señor en el cual también un problema para Andrés Manuel López Obrador. Perdonad mi inglés, yo soy de francés. Bueno... ¿Por qué? Pues bueno, eh, por las agendas encontradas por esas dos grandes personalidades impulsan y en las cuales López Obrador se encuentra en medio. Durante estos últimos años, solo se ha financiado campañas las cuales sirvieron para desprestigiar al gobierno de Enrique Peña Nieto, a las Fuerzas Armadas y fueron plataformas fundamentales para el triunfo electoral de López Obrador. Soros es un magnate de origen húngaro, ya lo sabemos, todo lo que ha hecho, pues bueno, se le atribuye todo esto que está detrás de López Obrador. Fijaos cómo en México ha cambiado la cosa, ¿no? Ha cambiado la cosa y ahora pues eh, se le está dando pues cancha a cosas que no tenían sentido. Una de las cosas es la sociedad abierta. La sociedad abierta es la cantidad de emigrantes eh, que tenéis en suelo mexicano eso es lo que ha estado pasando aquí en europa está pasando y de hecho según mandato del señor soros al señor sánchez pues bueno hubo un barco que estaba por ahí perdido en el mediterráneo y que estaban pidiendo pues entrar en las costas eh, italianas o en malta y como le negaron eh, esa entrada a puerto pues llegó el señor este que tenemos aquí de presidente que ya se va pronto eh, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y dijo, bueno, pues traeros ese barco para aquí y bueno, aquí han llegado y ya no se sabe más de ellos. No se sabe si han pasado a mejor vida, si están trabajando, si han vuelto a su tierra, si están haciendo algo, no se sabe nada, pero los han traído aquí, a la buena de Dios, incluso les prometen algo y luego les dan una vida bastante peor. Algunos caen en redes del narcotráfico, de trata de fin, de cosas, que esto es extensible por las mafias europeas a toda Europa. Pero bueno, veis como eh, este señor eh, que tenéis ahora, Andrés Manuel López Obrador, y no tengo nada en contra de él, cuidado, yo no tengo nada en contra de nadie, ¿eh? que no se malinterprete. Pues bueno, también estaría detrás el señor Soros. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, ahora eh, vais a sufrir una, una carencia económica muy grande en, eh, en estos países que están bajo la influencia de George Soros. ¿Por qué? Pues porque vende supuestamente tu libertad, tu economía y tu bienestar. Pero lo único que hace es endeudarte gracias al señor Soros y, todas, y todos sus movimientos ...que hace a lo largo y ancho del mundo. Pero Latinoamérica se va a ver afectada en estos próximos 40 años. Sabemos que el señor Soros no va a vivir 40 años más, porque ya es un señor con casi 90 años, ¿no? Pero, aunque el señor Soros no viva 90 años, todos sabemos que... Eh, no sé si esto se ha cortado, estoy en el aire... Sí, estoy en el aire, sí. Bueno, sabemos que el señor Solos no, no va a vivir tantos años, pero tiene sus hijos. ¿eh? Tiene sus hijos, tiene unos cuantos hijos. No, no es que tenga uno ni dos, tiene varios hijos y algunos ya pues, con cierta edad. ¿no? Así que va a dejar el imperio y su legado a sus hijos. ¿Qué vais a sufrir a partir de ahora, por ejemplo, en México? Pues algo muy fácil, pues bueno, lo que estamos sufriendo en Europa, que es la división de sexos, ¿vale? A partir de ahora eh, veréis cómo los gobiernos que van a venir, pues bueno, van a dividir el hombre y la mujer, la van a, van a dividir, o sea, va a haber enfrentamiento, eh, van a haber enfrentamientos ideológicos, políticos, religiosos y la estrategia del señor Soros es cuanto más divides, más vences. Y si puede romper un país en dos, en tres o en cuatro trozos, territorialmente hablando, lo va a hacer. Lo va a hacer a través de los presidentes de los gobiernos que son electos por el pueblo y que prometen cosas de un populismo socialista. Pero que no es socialista como el socialismo de hace 40 años. Por ejemplo, yo recuerdo el socialismo que hubo en España, pues bueno, que aquellas eh, personas que militaban en aquellos partidos a día de hoy tú puedes dialogar con ellos teniendo la ideología que tengas porque realmente son personas con una, una, un bagaje y una trayectoria política. Van a introducir gente sin carrera, gente sin estudios en los diferentes gobiernos. ¿vale? Eh, una persona que se preste con una gran carrera, pues bueno, irá directamente pues a una gran empresa o se buscará la vida en otro país e intentará mejorar. Pero como los cerebros están en la fuga en todos los países del mundo, no solo en México o solo en España, no, en todos los países, salvo en primeras potencias como China y Estados Unidos. ¿no? Así que eh, lo que vais a tener pues, va a ser eso, que los gobernantes, eh, diputados, ministros, senadores, consejeros, va a ser gente con poca o nula cual, eh, cal, cualificación eh, en relación a lo que van a ir trabajando en los gobiernos, diferentes gobiernos, o en la política. Y se van a basar en el populismo. ¿eh? Así que va a haber hombres contra mujeres, tendréis eh, asociaciones, sociedades financiadas por el gobierno feministas, por ejemplo, como aquí en España, que hay unos lobbies, ¿no? Luego tendréis el lobby de, de los LGTBI, ¿no? que es eh, tema, eh, el, el tema gay, lesbianas, todo esto, que tendrán también su financiación y sus movimientos, lo tendréis en Latinoamérica también, y esto por pues, lo que hace es lo que está haciendo en Europa, romper la sociedad, ¿no? o sea, cada uno por un lado eh, y generar pues una serie de problemas adicionales para tapar las realidades existentes que tenéis ahora mismo en Latinoamérica, es decir, eh, vamos a poner un ejemplo con nuestros amigos mexicanos que ya van a la cabeza de este cambio. ¿eh? Ya tenéis a, a López Obrador que eh, lo que va a hacer pues va a ser esto, va a ser dar cancha pues, a todas estas cosas y cambiar, cambiar las cosas de orden. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Ojo, yo no, no digo que esto sea malo ni que sea bueno, sino que lo vais a sufrir, porque aquí se está sufriendo estés es a favor o en contra porque tanto sufre el que está a favor porque tiene gente en contra como tanto sufre el que está en contra porque tiene gente a favor es decir está la cosa dividida y tanto sufren unos como otros así que vais a ver desfalcos económicos vais a ver eh, problemas económicos destruir los valores de la familia eh, todo vale eso lo vais a sufrir ahora en méxico en los próximos dos o tres años antes de que cambie la legislatura o votéis a otro presidente. Pero lo harán de manera que dejarán en vuestra propia constitución y en vuestras propias leyes penales una serie de marcas que serán irreversibles y habrá un desfavorecimiento a ciertos sectores de la población. Y esto es lo que está pasando en España. ¿eh? Está pasando en España, <coughs> perdón, y está pasando a lo largo y ancho de Europa. ¿eh? Nadie tiene nada en contra de las mujeres y nadie tiene en contra del, del sector eh, gay y lesbiana, para nada. Yo eh, no tengo ningún problema, al contrario, tengo amigos, incluso familiares, que eh, pertenecen a, ese, a esa tendencia a esa tendencia, eh, o a ese gusto personal, eh, porque esas son cosas íntimas y personales y querrán en México también hacer negocio con todo esto. Acto seguido, lo que vais a sufrir es una, un descenso del paro, o sea, un aumento del paro, perdón, un aumento del paro brutal, ¿eh? un aumento del paro brutal porque se van a ir vaciando las arcas para favorecer a estos sectores, a estos grupos, a las minorías y las mayorías quedarán relegadas a ser señalados y a estar fuera de la realidad. Es decir, si tú tienes una tendencia, ya lo verás como dentro de dos años o tres se habrá cambiado y habrá un enroque tan grande en México que esto cambiará, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, eso quedará de manos de eh, en manos del de pueblo soberano mexicano. Dicho esto, esto es extensible a todo Euro, a, todo, a toda Latinoamérica. ¿Vale? Yo creo, en muchas ocasiones, eh, hace poco lo hablaba yo con una persona eh, muy allegada, hablaba que Latinoamérica no es Europa, porque no es Europa? Porque sois americanos, evidentemente, orgullosamente americanos, pero lo que sí es cierto es que en cierto modo sois como una extensión de Europa. Estáis más vinculados a Europa que... Que la India, por ejemplo, y fue colonia británica mucho tiempo, o que China, ¿no? o que Japón, ¿no? Pues estáis más vinculados culturalmente y eh, en, muchos, en muchos ámbitos, en muchas tendencias, estáis muy vinculados a Europa. Sobre todo los amigos de Latinoamérica, eh, los amigos y hermanos latinoamericanos, pues que estáis en cierto modo en mayor o menor grado, se quiera o no se quiera, pues estáis vinculados a España. ¿eh? Así que esto es uno de los datos importantes. En cuanto al tema al tema de la, de la economía, el tema de la economía, ya he dicho que estamos eh, ahora mismo en una, en una fase, ¿eh? no sé si se ha cortado ahora mismo, Repito, en el tema de la economía ahora estamos en una fase eh, en el que Europa ya está empezando a sufrir las primeras eh, los primeros síntomas de eh, crisis que se va a ir extendiendo. Es decir, ahora estamos en el momento de bajada, de esa línea de bajada, estamos en ese momento de bajada y cada vez irá a mayor evidentemente según los expertos en europa los grandes analistas económicos y financieros pues es cierto que esta caída que va a haber esta, este arco de caída que va a haber en europa no va a ser tan grande como la que hubo en el 2007 2008 2009 será bastante menor esa caída pero habrá recesión por ende esto es extensible a latinoamérica ¿Qué es lo que está pasando pues está pasando una cosa muy curiosa que el efecto venezuela vais a notarlo en Latinoamérica, sobre todo en los países colindantes a Venezuela. ¿Por qué? Porque va a haber un, un aumento de población, gente migratoria, personas que van a migrar a Colombia, a Brasil, en fin, a todos los países que hacen eh, frontera, que son fronterizos con Venezuela, y sus gentes van a buscar una vida mejor. Con lo cual vais a sufrirlo directamente vosotros. También, ojo, también lo vais a ver en, en, en México y en otros países. En Argentina, que no tiene nada que ver, también lo vais a ver. En Chile, también lo vais a ver, porque hasta allí llegará todo este efecto. Quizá en menos medida, pero si a ese efecto en menos medida le añades las crisis locales, los problemas locales, las tendencias económicas, pitos y flautas, pues bueno, le sumas todo esto y al final tienes un resultado que en global, pues también crea una crisis y un problema económico. Dicho esto, pues bueno, por ejemplo, los países que tenéis frontera eh, con Venezuela, pues ¿cómo vais a sufrir esto? Pues bueno, gracias a la mano de obra barata que se va a insertar en vuestro país, que son personas pues que no tienen nada, necesitan economía y que por muy poco dinero van a hacer el mismo trabajo que una persona del país por un sueldo mayor. Con lo cual, el contratante, la persona que contrata, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Contratar al más barato. Es así de simple. Con lo cual, el paro será para el autóctono y el trabajo lo tendrán gente de fuera. Esto está pasando en España. Esto está pasando aquí, está pasando en muchos sitios. Y luego, las personas que no trabajen, ya veréis cómo al final en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica, y esté bajo esta influencia, de la crisis del señor Soros, pues bueno, todo aquel emigrante que llegue de fuera de forma legal o ilegal, es decir, sea legal o ilegal, eso será lo menos relevante. De hecho, ya se ha firmado un pacto de la ONU que ha firmado prácticamente todo el mundo, quitando pues algunos países, ¿eh? algunos países que han dicho yo no firmo o reservamos un poquito más adelante y vemos qué reformas o cómo se puede adaptar. Bueno, eh, dicho esto, la, eh, la carencia económica también vendrá porque esos emigrantes legales o ilegales, eso es lo de menos, pues tendrán una paga subvencionada por el Estado y tendrán facilidades gracias al Estado que el autóctono del país no va a tener en la vida. ¿eh? No vais a tener. O sea, yo ahora me declaro emigrante y me voy a otro país que esté eh, amparado, amparando al... Eh, refugiado y el, y, el, y el exiliado político y automáticamente te darán una paga, una casa, un tal y un cual. Con lo cual vivirás como Dios. Cuantos más hijos tengas, mucho mejor, ¿eh? porque esto está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en el Reino Unido, está ocurriendo en muchos sitios. Y la gente, como aquí ya se ha cansado, pues se está polarizando. Se está polarizando y se están posicionando más al... al lado más conservador de la política. Pero esta fase todavía la tenéis que vivir en Latinoamérica porque ya sabéis que cuando en Europa ocurre algo, al cabo de los 10, 15, 20 años, en América también ocurre. ¿eh? Lo sabéis, esto no es algo que, eh, que sea algo nuevo, sino que aquí impulsamos estas historias, desagradables historias, no nosotros, el pueblo, sino los que están arriba, porque yo no tengo culpa, amigo, ni el trabajador que se tiene que levantar a las seis de la mañana para ir a trabajar y traer un trozo de pan a su casa, esos no tienen culpa. Son los mandatarios que ceden a todos los deseos y designios del señor Soros. Y esto es lo que quiere el señor Soros, fragmentar la sociedad. Y es a partir de ahí cuando él entra en conversación o sus fundaciones o sus empresas paralelas etcétera, entran en blanqueos de dinero, entran en eh, financiaciones ilegales, en promover cosas que no tienen sentido, como aquí en España. Aquí en España parece ser que incluso el antiguo gobierno de centro-derecha, del señor Rajoy, pues también estaba auspiciado por el señor Soros, porque ha estado muchos años en el gobierno y no ha hecho absolutamente nada para poder cambiar todo el desaguisado que ha habido en España. Así que chicos, esto son buenas noticias y no digáis que no, porque por lo menos alguien os está avanzando lo que va a pasar. Yo no soy profeta, yo no soy profeta, pero cuando estudias tan de cerca al señor Soros y ves todos los movimientos que ha tenido y que ahora vais vosotros detrás, ¿eh? latinoamericanos, todos, vais todos detrás. Sin problema, no os preocupéis, que ahora, eh, ahora mismo está el señor Bolsonaro en Brasil. No pasa nada, es cuestión de tiempo. Si no, él en vida lo hará él en muerte a través de sus hijos. No pasa nada. ¿eh? Así que esto es una, una manera pues, de eh, que sepáis qué es lo que depara el futuro. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues no votéis a los gobiernos de izquierdas. así de claro. Es lo que se puede hacer, es votar a un gobierno que mire por el interés nacional, no por el interés de extranjeros o de tal. Esto sería votar al centro-derecha. ¿eh? No hablamos de las extremas ni. No, eso lo dejamos porque eso. No, que nadie venga con esas tonterías, porque esas tonterías son del siglo XX. ¿eh? Ya estamos en el siglo XXI y la cosa eh, ha cambiado. La cosa ha cambiado y, pues bueno las democracias, eh, eh, en fin, todo lo que viene a ser, lo que viene a ser el mundo moderno, eh, el mundo moderno, incluyendo las nuevas tecnologías, incluyendo todos los avances que tenemos. Así que, por mi parte, yo creo que ya he hecho mi trabajo en eh, hablaros de toda esta lista que tengo aquí eh, toda esta listita que me he apuntado todos los datos. Y hay un dato muy curioso que quiero deciros. Hay una, un gabinete jurídico que trabaja para eh, Just Justice Watch, se llama, eh, para el señor Donald Trump y que sigue perfectamente todos los pasos del señor Soros. Muchos diréis que el señor Donald Trump es malo, otros diréis que es bueno, no lo sé, yo eh, me fijo en Estados Unidos, unos están a favor, otros están en contra, pero la maniobra económica que está haciendo Donald Trump no es alabar a Donald Trump, podía llamarse perico de los palotes y ser, en vez de rubio, podía ser moreno y en vez de tan alto más bajito y ser negro, me da igual, pero... Lo que sí es cierto es que está haciendo una buena campaña económica para Estados Unidos y ha reflotado la economía y ha bajado los impuestos. Y dice que lo primero son los estadounidenses. Y esto es importante. ¿Podemos mirar por otros países? Por supuesto. ¿Podemos ayudar a nuestros amigos, vecinos, fronteras? Claro que sí. Pero... Tengamos mucho cuidado con esto, tengamos mucho cuidado con esto, porque es un arma de doble filo y se nos puede volver en nuestra contra. Luego, por otro lado, lo que está pasando en Venezuela, el señor Soros ya no puede permanecer en Venezuela, el señor Soros ya no puede favorecer a los Castro, el señor Soros ya no puede hacer nada. El gobierno de Venezuela, tarde más, tarde menos, sea hoy, sea mañana, los analistas aquí... En Europa dicen que ya está más que acabado. Y lo único que están esperando es que no tenga más financiación. Lo han estrangulado. Con lo cual, cuando ya no tenga dinero, veremos el señor Maduro, que es lo que hace. Así que no veáis esto como malas noticias. Son buenas noticias. Cuidado. Porque lo peor que hay en esta vida y vosotros creo que me vais a dar la razón, es no saber lo que te va a pasar. Eso es lo peor que hay en la vida. Si tú sabes que te vas a caer por una escalera y te vas a torcer un tobillo, pues quizá ese día no pases por esa escalera y busques una vía alternativa. Y esto es de lo que se trata en el programa y en el directo de esta noche y esta tarde para vosotros, amigos de América. Por mi parte nada más, comentaros que si queréis, eh, tenéis el canal Misterios del Mundo de la compañera Alba, que ha subido un vídeo muy interesante, eh, Misterios del Mundo, y podéis ver los últimos vídeos de Misterios. Si os gusta el misterio, pues bueno, podéis verlos allí también. Eh. Y yo por mi parte, si tenéis alguna pregunta... Mira, aquí tenemos a Alba, Misterios del Mundo. Si nos puede pegar ella su propio, su propio canal o su propio vídeo, que lo tenemos aquí, pues casi que mejor. Eh, vamos a ver eh, si tienes algún tipo de pregunta. Vamos a ver, dice aquí, dice... Los mexicanos y después los demás. ¿Me puede explicar, por favor, señor Rafa? Sí, porque vosotros ya habéis votado a López Obrador y López Obrador, pues ya veréis la que os va a liar en vuestro país, está eh, auspiciado. De hecho, la, se ha financiado la campaña y, y lo reconoce el, el propio Soros. No lo digo yo. A mí me da igual quién financia a López Obrador, como si lo financia el presidente del gobierno español, me da lo mismo. Es pues el mismo Soros que lo dice, ¿eh? con su Open Society Foundation, ha ayudado a la financiación de este señor y a quitar a Peña Nieto. Esto ya pasó aquí, ¿eh? ya pasó con anterioridad aquí, con una serie de atentados que no fueron más que movimientos políticos. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Daniel Bitt, hay que votar a Vox si tú quieres votarlos, pues votalos cada uno, eso es algo personal de cada uno, yo desde luego que eh, ya lo he dicho, yo no soy eh, partidario de las izquierdas ¿eh? luego ya me podéis insultar llamarme facha, lo que queráis me da lo mismo, ¿eh? además colecciono insultos cada vez más bonitos pero bueno, no os preocupéis eh, más eh, cosas mm -hmm. a ver si tenéis por aquí algo más no, no, corto. Misterios del mundo, tenéis por aquí a la compañera Alba, ¿vale? Que os va a pegar aquí su vídeo. Aquí lo tenéis, aquí tenéis su vídeo para poder verlo. Eh... Dice, para hacer magia el espectador no debe saber cómo hacer el truco. ¿Has escuchado cuando una película hay el giro de tuerca? Sí, correcto. Pues eso es lo que va a pasar en Latinoamérica. Vais a empezar en México, porque ya habéis recibido una caravana de migrantes durante el año pasado. En México se han recibido hondureños, haitianos. Tijuana está a rebosar de, de migrantes. Ya lo tenéis en vuestro país. Esto ya está en México. Y se irá extendiendo a lo largo de la geografía mexicana, y lo vais a sufrir, lo vais a sufrir, ya lo veréis, lo vais a sufrir. Ojo, no con esto estoy diciendo que no hay que darle oportunidades a las personas que vienen de fuera. Claro que hay que darle oportunidades, pero también hay que hablar con sus gobiernos para que arreglen sus problemas, y si realmente esos gobiernos no solucionan la historia, pues se le cortan los créditos y se les hace un embargo. Y veréis que cuando ese país vea que no puede comerciar con nadie, pues tendrá que hacer caso a los gobiernos vecinos y ponerse las pilas en trabajar y en hacer las cosas como Dios manda, ¿vale? ¿Crees que Soros, qué, motiva, ¿Qué crees que motiva a Soros a hacer lo que hace? Pues bueno, no lo sé, es el poder, el poder en la sombra, el poder mundial, ¿eh? él tiene una serie de... Eh, personas directas que tienen que vivir de ello eh, y ser cada vez más ricos económicamente. Pero bueno, no penséis que hablar de esto a mí me beneficia, a mí me perjudica. Yo ya recibo amenazas constantes incluso de la Open Society Foundation, vale, que algún día, si queréis, mostraré estos correos para que veáis qué bien nos lo pasamos. Pero bueno, yo esto lo he mantenido en secreto y ya en este vídeo, que ya son como... 12 o 13 vídeos que hablo de Soros, ya lo digo. ¿eh? Así que, eh, si algún día no salgo por aquí, ya sabéis cuál será el motivo. ¿eh? Pero yo sigo diciendo la verdad y, ante todo, lo que hay, lo que está pasando, lo que está pasando de verdad. Así que, chicos, por mi parte, nada más. Eh, un cordial saludo. Eh, Dice que, antes de irme, dice Rafa, saludos, ¿qué opinas de las denuncias de corrupción contra Trump? de los opositores. Bueno, pero eso es normal, Francisco, eso es normal. Todo gobernante tiene su opositor que lo va a denunciar y van a sacar escándalos. Ahora aquí están sacando escándalos de Vox, escándalos de Podemos, que son partidos políticos, escándalos del PP, escándalos del otro, porque tenemos elecciones. Ahora, dentro de, de un mes, ¿eh? tenemos elecciones. Con lo cual, pues bueno, eso va a pasar siempre, constantemente, constantemente. Así que, eh, nada más. Un abrazo, un beso a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Si os ha gustado el vídeo, pues compartirlo. Y si no os ha gustado, pues le dais al dedo para abajo. No importa que cada uno sea libre de eh, pensamiento. En este canal siempre intentamos de continuar con la democracia. Aunque mi ideal esté muy, muy marcado, eso no quita que no escuche los demás ideales siempre y cuando se trate con el mismo respeto que trato yo estos temas. Un beso amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, que será bien pronto. Hasta la próxima.